Compañeros, buenos días, pues bienvenidos a la ponencia que tenemos el día de hoy, la capacitación de este Diplomado de Buen Gobierno. Y bueno, eh, le damos la bienvenida a los compañeros que nos acompañan en Zoom, pero también le damos la bienvenida a los compañeros que nos acompañan por redes sociales, en el Facebook y, el, y la página de YouTube del Instituto Nacional de Buen Gobierno, eh, por el Facebook de la Escuela Nacional de Buen Gobierno, y de La 4 TV estamos transmitiendo para poder, eh, pues, tomar esta ponencia, esta conferencia de la compañera Karina Avance. Y, bueno, eh, retomando, eh, estamos hablando sobre el tema de salud pública desde los gobiernos de, de izquierda, ¿es correcto? Y con la compañera Karina nos va a compartir, pues sobre el tema de salud como derecho y responsabilidad del Estado y la experiencia de la, de la Revolución Cubana. Pero antes de eso, eh, me gustaría comentarles un poquito sobre quién es la doctora Karina Isabel Vance Mafla. Y Revolución bueno, Ciudadana, es... Francisco. Ah, Revolución Ciudadana, Ecuador. Ah, correcto. La salud como derecho y la responsabilidad del Estado... La experiencia de la revolución ciudadana. Muchas gracias por, por la corrección, eh, Carlos. Y bueno, la doctora Karina Isabel Vance, eh, entre el 2012 y 2015 fue ministra de Salud Pública del Ecuador. Eh, fue directora ejecutiva del Instituto Sudamericano de Gobierno de Salud de UNASUR entre 2016 y 2019. Cuenta con una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas de William College y una maestría en Salud Pública de la Universidad de California. Y es candidata eh, a Doctora de Salud, tengo entendido, compañera, en Salud Pública de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. Y como ya mencioné el tema, eh, la salud como derecho, y la responsabilidad del Estado y la experiencia en la Revolución Ciudadana entonces, doctora, pues les cedo la palabra para que nos pueda hablar sobre el tema, y compañeros, los invito a, a, a prestar atención a lo que nos comenta la compañera. Adelante. Muchas gracias, eh, Francisco, y muchas gracias, eh, Carlos, también, pues, por esta invitación. Quería preguntar si puedo compartir pantalla para poder eh, compartirles una PPT. Eh, Compañero Marcos, ¿nos permites a la compañera? Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Y me avisan cuando la puedan, la puedan ver, por favor. Ok. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Eh, eh, justamente pues voy a hablar sobre el, el tema que acaba de presentar Francisco. Tal vez algo más sobre mi experiencia para un poco eh, ver de, la perspectiva desde la que... Eh, presentar esto y el trabajo que he hecho en, en estos años también he sido pues activista de los derechos del aquí en el Ecuador, en, en Estados Unidos también, este y pues lo que quisiera comenzar es pues hablando un poco sobre el, el contexto de la salud, el derecho a la salud en, en esta coyuntura, en la actualidad. Eh, por un lado Comenzar por el, el hecho de que ha ido evolucionando esta concepción de lo que es la salud, ¿no? Desde la carencia de la enfermedad hacia una visión más eh, de lo que es la salud integral. En efecto, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como el, el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de eh, afecciones o de enfermedades. Eh, asimismo, re, eh, enfatizar que la salud es, es política y está socialmente determinada, ¿no? requiere asimismo de acción política, de acción social y de acción técnica para poder abordarla adecuadamente, eh, los estados tienen una responsabilidad indelegable e ineludible de garantizar el acceso a la salud en nuestro contexto regional, Diría que es así, hay, hay definitivamente visiones encontradas al respecto, ¿no? eh, el, este, la, la concepción de o entender la salud como derecho por un lado, pero también hay, eh, por el otro lado, entender la salud como una mercancía, como una posibilidad de, de lucro. ¿no? Este, y nuestra concepción desde la Revolución Ciudadana, sin duda, fue el, el, el de la, lograr el acceso universal, el de entender a la salud como un derecho. Eh, los sistemas de salud a nivel regional y en el caso del Ecuador también fueron construidos desde los sistemas de salud, ¿no? Desde la perspectiva médica, con un enfoque de, de patologías, eh, surgieron como variedad, eh, es, es en el caso ecuatoriano, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública eh, se crea recién en 1945, si no me equivoco, es decir, previo a eso era, no era una responsabilidad del Estado, no se concebía como tal, eh, y, y pues era más bien el, el, el, parte de estos procesos más eh, de entender a la, la, a las ayudas sociales o la caridad como la forma de eh, mejorar el estado de salud de, de la población. Eh, como les decía, pues eh, en la actualidad tenemos una, una tensión muy fuerte entre esta concepción de la salud como derecho versus la salud como mercancía. Eh, en la historia reciente, y diría que esto compartimos a nivel de nuestra región, existió una un proceso de reforma en, en, en salud, ¿no? de privatización muy fuerte en la década de los 90 y de la década de los 2000, esto fue empujado por organismos como el Banco Mundial, y en efecto es algo que continúa vigente, ¿no? en el caso ecuatoriano tenemos aún un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aún digo, es, es algo reciente porque el gobierno de la Revolución Ciudadana eso, eso eh, se, se detuvo, pero se retomó, en los últimos seis años y pues eh, ha tenido repercusiones fuertes en cuanto a, a la salud en, en nuestro país. Algunos elementos a considerar contextuales a nivel de nuestra región, la inequidad, seguimos siendo la, la región más inequitativa del, del mundo, nuestra herencia colonial y todo lo que eso implica en cuanto a la, al derecho a la salud y a la a a, a las inequidades, ¿no? A, a las profundas inequidades que nosotros tenemos entre distintos grupos poblacionales, tenemos una herencia patriarcal también, y esto de aquí, pues, eh, este, incide en cómo se construye eh, se, y, y, pues, se, se, de, de cierta manera se continúa profundizando, ¿no? Continúa teniendo un impacto sobre nuestras sociedades y de cierta manera se, se perpetúa. Eh, importante pensar en, en la salud en el contexto también o en el marco de, de una matriz de desigualdades que se dan a nivel de nuestras sociedades en relación al género a la, a la clase o a la, a la situación socioeconómica a la raza e, o etnia eh, cultura condición de, de migración discapacidad orientación sexual identidad de género entre entre otros ¿no? eh, ahora entrando un poco a lo que es el sistema de salud eh, ecuatoriano propiamente y la experiencia que nosotros eh, tuvimos. El sistema de, de salud en el Ecuador es un sistema mixto, es decir, tenemos un sector público, un, un, un sistema público y un sistema privado. Se financia a través, por un lado, de impuestos directos, pero también a través de aportes ¿no? a la seguridad social eh, este, además tenemos pues, eh, provisión privada y aseguramiento privado también, entonces tiene esos distintos elementos. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ejerce la rectoría sobre el sistema, pero además es el mayor prestador de servicios de salud del país, y eso a diferencia de otros países en la región, eh, este, es el, el proveedor de servicios más grande del país pero tenemos otros prestadores públicos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también eh, presta servicios, es decir, administra y es, es un proveedor de servicios de salud. Y tenemos también provisión de servicios de salud y aseguramiento para las Fuerzas Armadas, ¿no? un instituto específico eh, para Fuerzas Armadas y un Instituto de Seguridad Social de la Policía. Todos estos administran eh, fondos ¿no? de seguros de salud, y también brinda un servicio. Entonces, es un sistema algo complejo, con varios actores, digamos, que, que lo componen, eh, y pues los principales retos que nosotros teníamos al, en, al 2007, cuando comienza el gobierno de la Revolución Ciudadana, por un lado la segmentación y la fragmentación. Nosotros en salud hablamos mucho de estos conceptos, yo no sé si es que quienes nos acompañan el día de hoy necesariamente son, este, trabajan en el campo de la salud específicamente, pero para, para quienes tal vez no, eh, un poco hablarles acerca de estos conceptos, ¿no? La segmentación, por un lado, y es esa, esa eh, eh, eh, característica, digamos, que tienen nuestros sistemas de eh, diferenciar a grupos poblacionales de acuerdo a ciertas características, especialmente en torno al trabajo, ¿no? Entonces tú tienes eh, sistemas donde quienes aportan, tienen, aportan a un seguro social, eh, tienen derecho, digamos, de cierta manera, a una prestación de servicios distinta, ¿no? Que puede tener una mayor cobertura, una mayor eh, eh, cartera, digamos, de servicios que para quienes no aportan a un, a un sistema de seguridad social. Y dentro de la seguridad social, dependiendo del país, eh, los distintos gremios pueden tener acceso a distintas prestaciones, entonces a eso nos referimos con segmentación. Y, quién, y cómo se cubre a esas distintas poblaciones eh, varía, ¿no? Como decía, puede ser por medio de impuestos directos, puede ser por medio de aportaciones. Pero tenemos una, un sistema, o sea, tenemos aún, pero en el 2007, eh, este, muy marcado, ¿no? De segmentado, es decir, distintos grupos poblacionales recibiendo distintos beneficios. Y muy fragmentado también, y cuando hablamos de fragmentación, nos referimos a ese laberinto que se convierten a veces los sistemas, ¿no? Niveles de, distintos niveles de los sistemas de salud que no se hablan entre sí, entonces una dificultad muy grande para la población para poder eh, acceder a los servicios que requieren, tú puedes estar entrando, digamos, al sistema, de cierta manera, por medio de un centro de salud, esa primera atención que tú recibes, pero luego el que te refieran adecuadamente, el que logres ver al especialista que quieres, este, por esta característica de fragmentación es, es muy complejo. ¿no? Es algo que sucede en el Ecuador, pero como digo, es una característica que desafortunadamente tenemos a mi orden. en el Ecuador. En el Ecuador, al 2007, una muy débil rectoría de la autoridad sanitaria pensar en la rectoría como esa capacidad de eh, orientar al sistema, de lograr que los actores del sistema puedan estar aportando hacia los objetivos de salud eh, y, y pues eh, este, eh, por medio de, sea instrumentos normativos o política pública, etc. Entonces una muy débil rectoría de la autoridad sanitaria, que no era casual, ¿no? Nos, les mencioné esta herencia que teníamos de... Una, un debilitamiento del sistema público, sobre todo en la década de los noventas de nuestro país, y pues fruto de eso teníamos un Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, Esquelético, una estructura chiquitita que no respondía en absoluto a las competencias que eh, debía tener el, el, la, el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria. La estructura institucional, por ende, no correspondía a las, a las eh, competencias del Ministerio, el presupuesto era bajísimo, ya vamos a ver con más detalle, pero era el 25% en el 2007, era el, el, la cuarta parte de lo que llegó a ser en el 2017, ¿no? Era un, un presupuesto muy pequeño. Gran desorganización en los servicios, ¿no? Con alta centralización e inequidad en la distribución de recursos, en dónde teníamos esos recursos, etcétera. Recuerdo que, por ejemplo, nosotros tenemos eh, este, la ciudad de Cuenca, que tiene alrededor de medio millón de personas, de habitantes, y... Eh, encontramos una, una distribución de ambulancias, de esto solo a modo de graficar la tremenda inequidad que tenían, más ambulancias en la ciudad de Cuenca, con medio millón de habitantes, que en la ciudad de Guayaquil, con tres millones de habitantes. Más ambulancias, entonces, eh, y así cuando veíamos los distintos recursos de salud, centros de salud hospitales, camas hospitalarias, personal de salud, recursos ya financieros, digamos, el presupuesto la de distribución del presupuesto etc. Poco énfasis en la promoción de la salud, poco énfasis en realidad en el primer nivel de atención eh, y barreras de acceso a los servicios para la población más vulnerada. En realidad para toda la población, pero sobre todo para la población más vulnerada. Y hablo de barreras de acceso, eh, tal vez eh, eh, me, me arriesgo a entrar un poquito en, en un debate también que es fuerte, digamos, y vigente a nivel de nuestra región, ¿no? el énfasis en la parte financiera, la cobertura universal de salud, hemos visto que se ha posicionado cada vez más, pero tiene un énfasis en la protección financiera. Y lo que nosotros hemos optado, lo optamos en nuestro país, en el Ecuador, y a nivel regional también, por medio de una movilización hacia una concepción más integral de la salud, era no solamente pensar en... Disculpa, perdón la interrupción. Me parece ser que no está cambiando las diapositivas se quedó en la primera diapositiva. A ver. Entonces, no sé si gusta que nos pase llegar la presentación para poder apoyarla e ir cambiando conforme avanzando la... Claro que sí. Ahorita. Listo. Este, entonces, les, les comentaba esta noción de enfrentar las barreras de acceso a los, a los servicios de salud o a la salud, digamos, este, más allá del el, el proceso de, de cobertura, el énfasis sobre las, eh, las barreras financieras, ¿no? como, como un único elemento o como el, el elemento más importante. Y esto considerando, pues, la situación eh, de discriminación que vivimos, eh, las barreras geográficas, la mala distribución de los servicios de salud en el territorio. Eh, ¿Me confirma si es que están viendo la nueva lámina eh, de Nueva Constitución y Reforma Democrática del Estado? Sí, Comera, esa es la que se ve. Ok, entonces, en el 2008 nosotros en el Ecuador tuvimos una nueva constitución, o fue todo un proceso, digamos, para crear una nueva constitución, una constitución que sea garantista, que esté enfocada sobre los derechos, y entre otras cosas, eh, eh, concibe a la salud como un derecho, y eso está a nivel de nuestra constitución, parece que a nivel regional son 18 países que tienen una situación similar. Pero además, eh, eh, al entenderlo como derecho, explícim, explícitamente plantea que los servicios de salud públicos deben ser gratuitos y se debe trabajar hacia eh, lograr el acceso universal a la salud. En la Constitución también se plantea un modelo de salud de alta desconcentración y baja descentralización. Todo país es distinto, nuestro país es bastante pequeño cuando comparado, por ejemplo, con México. Pero lo que hemos visto a nivel uh, regional es que si bien los procesos de descentralización, es decir, pasar las competencias desde el nivel central del gobierno central hacia los gobiernos locales, ¿no?, lo que ha pasado, o sea, tal vez con una in, intención también, obviamente, de que haya mayor participación, de fortalecer las capacidades en el territorio, pero eh, los estudios también nos muestran que se ha profundizado la inequidad por las distintas capacidades que tienen los gobiernos locales de gestionar eh, adecuadamente la salud en su territorio, este, distintos niveles de financiamiento, por ejemplo, etcétera, además de que donde ha, han existido procesos fuertes de descentralización ha habido pues a la par un incremento en cuanto a la privatización de los servicios. Entonces, ¿qué optamos nosotros por hacer en el Ecuador? Es no descentralizar, es decir, el gobierno central manejando la salud, pero desconcentrar, es decir, generar una mayor presencia del Estado en el territorio, es decir, eh, pasar competencias hacia las eh, localidades, pero no los gobiernos locales, sino el propio gobierno central. Entonces, esa es una de las características que tenemos y que plantea nuestra Constitución. Se crearon asimismo los, los ministerios coordinadores, de esto ya no a nivel de la Constitución, sino como parte del proceso de reforma democrática del Estado, se crean estos ministerios coordinadores, entre ellos el Ministerio Coordinador de Desarrollo social eh, Y esto permitió de cierta manera que haya una jerarquía de ministerios donde el Ministerio de Desarrollo Social podía eh, de cierta manera lograr el, el mayor encuentro, la mayor articulación entre los gobiernos, perdón, entre los ministerios sectoriales como el de salud, educación, inclusión económica y social, etcétera que desde el punto de vista de la salud es algo importantísimo, porque siempre hablamos, no, siempre, no ha sido siempre así, pero cada vez más estamos pensando en los procesos, en los determinantes sociales, en cuáles son aquellos eh, este, elementos que se relacionan a la salud, pero que están por fuera del ámbito de competencias del Ministerio de Salud Pública, el acceso a la educación, por ejemplo, eh, lo, eh, este eh, acceso a la vivienda, trabajo, etcétera, etcétera. Pero claro, cómo logras incidir sobre aquellos eh, factores y es que no son competencia de la autoridad sanitaria, entonces ahí fue importante esta creación del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social para lograr una mayor articulación. Se fortaleció asimismo la Secretaría Nacional de Planificación, nosotros habíamos casi perdido la capacidad de planificación, desafortunadamente ahora con los gobiernos liberales que hemos tenido en estos últimos años, pues volvemos un poco a eso. ¿Perdón? ¿Me decían algo? Perdón. No, no compañera, adelante. Eh, listo, gracias. Y, y logramos también implementar un nuevo ordenamiento territorial. Nuestro país tiene divisiones político-administrativas, tenemos eh, provincias, pero eh, este, esas provincias son de distinto tamaño, eh, con características muy distintas. Lo que hicimos fue crear eh, nueve zonas en nuestro país, ya les voy a dar algo, algo de detalle en eso, distritos eh, más pequeños, alrededor de 200 distritos a nivel del país y, y circuitos, un poco para facilitar ese proceso de planificación y establecer estándares mínimos a cumplir en todo el territorio eh, nacional, no solamente en el ámbito de la salud, sino en los demás ámbitos también. ¿no? ¿Cuáles fueron nuestros ejes de trabajo en salud? El fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional, es decir, el Ministerio de Salud Pública, el fortalecimiento de la Red Pública Integral de Salud, yo les había Mencionado que hay distintos actores públicos en el sistema de salud ecuatoriano y la idea fue cómo fortalecer esta articulación entre los distintos actores. Tuvimos un proceso de reingeniería institucional, mejoramiento de procesos sobre todo para poder este, de alguna manera recuperar eso, ese daño que se le hizo a la autoridad sanitaria en, los, en, en las épocas, en la, en la década de los 90 cuando cuando se volvió esquelético, cuando lo hicieron esquelético un incremento en la inversión y la eficiencia en el gasto, eh, la organización eh, de base territorial, alta desconcentración, como les había mencionado, la reorientación del modelo de atención y gestión del Sistema Nacional de Salud y la y formación de recursos humanos, entre otros. Acá les quiero hablar rápidamente de lo que fue la reestructuración del propio Ministerio de Salud Pública, se dividió, el, eh, yo les había mencionado, ¿no? Ministerio de Salud Pública, mayor proveedor de servicios de salud, pero a la vez autoridad sanitaria. Lo que se hizo fue crear dos, eh, creamos dos viceministerios, ¿no? Di, eh, por un lado la gobernanza del sistema de salud y por otro la prestación del servicio de salud. En ese sentido se crearon las subsecretarías de gobernanza, de vigilancia, de atención integral y de promoción de la salud. Esto de aquí era nuevamente inexistente, y yo sí la verdad que no, no tengo aquí gráficos para mostrarle, mostrarles la, la diferencia en la estructura, pero eh, la verdad este, ampliamos muchísimo de acuerdo a las competencias que tenía. La planta central del Ministerio de Salud con rectoría, planificación, regulación y control, creamos nueve coordinaciones zonales, estas con capacidad de planificación, control y gestión en cada una de las zonas. Aquí vemos un gráfico de cómo se distribuyeron esas eh, nueve eh, zonas, ¿no? a nivel del, eh, del país. Eh, eh, direcciones distritales, con las competencias de planificación, control y gestión, queríamos lograr que, por ejemplo, muchos trámites, ¿no?, que se, se, las personas tenían que venir a Quito para realizar, no solamente en salud, sino en educación, etcétera. Eh, generando, pues, unas barreras de acceso que no tenían sentido, por un lado, y que eran tremendamente injustas, por otro, por, por la dificultad que tenía la población en ¿no? Y, y no tenía sentido. Entonces, todo lo que era gestión eh, eh, co, eh, este, con eh, eh, trámites que tenga que hacer la ciudadanía, procesos que tendrían que realizar, lo desconcentramos al nivel de distritos para que las personas nuevamente no tengan que, que eh, movilizarse, ¿no? Eh, realizamos una delimitación geográfica de las zonas, distritos y circuitos, esto conjuntamente con, o más bien, liderado por la Secretaría Nacional de Planificación, eh, y como les decía, todo lo que fue atención al ciudadano eh, desconcentrado pasó, pasó a, los, a los distritos. En esta gráfica de la, eh, de la eh, a nivel, perdón, al lado sería de derecho, Vemos una de las zonas, la zona 3, la zona de planificación 3 y la división eh, por distritos eh, con, con estas líneas que pueden ver ahí y pues básicamente dentro de cada distrito esta división por circuitos para poder asegurar la provisión eh, adecuada de servicios. En nuestro gobierno también lo que hicimos fue generar un nuevo modelo de atención. Lo, el modelo de atención se basó en la atención primaria de la salud, esto fue algo que sobre todo con el acuerdo de... Alma Ata en los 70, básicamente, donde se eh, priorizaba la, el que eh, los, los sistemas de salud tengan como centro a las personas, a las comunidades, a las familias, que se promueva, la, eh, pro, o más bien, eh, que, que haya un enfoque sobre la promoción de la salud, sobre la prevención de enfermedades, eh, etcétera Y, y pues eh, nos basamos en, esa, en este modelo de atención primaria de la salud para eh, realizar o para desarrollar nuestro propio modelo. La atención primaria de la salud es, es integral, comprende todos los niveles, eh, pero eh, plantea la necesidad de fortalecer sobre todo el primer nivel de atención ¿no? en, la, en, en los centros de salud. Eh, nuestro modelo también planteaba la conformación de redes integradas de servicios de salud. Esto de aquí sobre todo ayuda a contrarrestar esa característica que les mencioné al inicio, la fragmentación. está gusta mucho es que las personas reciban la atención que requieren porque no, están hablar, no, no se están hablando, no se están comunicando, no, no hay una articulación entre los distintos servicios de salud. Eh, por otro lado, eh, este modelo nuestro fue basado en la intersectorialidad, la interculturalidad y la participación efectiva ¿no? como objetivos. Un sistema de cuidados eh, que esté presente en, en los territorios y las comunidades, se crearon los equipos de atención integral de salud, es decir, lograr que la, los servicios sean extramurales, puedan salir de la infraestructura del, de los centros de salud de los hospitales para tener equipos de atención que puedan llegar hacia las comunidades, sobre todo pues aquellas comunidades de difícil acceso. Eh, Ir más allá de lo curativo fue lo que nos planteamos con este nuevo modelo, priorizando la promoción y prevención, logrando o, o como objetivo la articulación intersectorial, comenzando por el nivel comunitario, pensado en los distintos niveles, ya les había mencionado, por ejemplo, la creación del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, y eso pues, planteaba una mayor articulación intersectorial, pero desde el nivel nacional, desde lo central, eh, aquí se planteó pues, también esta, esta articulación en lo local. Políticas de acceso universal y uso racional de medicamentos y tecnologías, que fue otra, otra, otro cambio importante. Les había mencionado la constitución que hablaba de la gratuidad en los servicios de salud, en, en la parte pública. Antes de eso nosotros eh, teníamos un sistema, uno, desabastecido de medicamentos, pero cuando tenían medicamentos, medicamentos que se cobraban, y por ende una población que difícilmente accedía a eso. ¿no? Antes de nuestra constitución eh, habían, pues, eh, este, estos cobros que se daban en, en los servicios que representaban pues evidentemente una barrera de acceso importante. Eh, y pues planteábamos la necesidad de atender las inequidades y las desigualdades de forma explícita este, y, y consciente ¿no? atendiendo cómo entonces estructuramos nuestro eh, modelo con un primer nivel de atención eh, basado en, los, en las personas, ¿no? en las familias en las comunidades con prevención, promoción, eh, curación, eh, rehabilitación, también eh, este, centros de diagnóstico integral, esto todo eh, este contenido en los centros de salud y con equipos de atención integral, como les decía, para realizar este trabajo eh, este extra, extra eh, Lo concebimos al primer nivel de atención como la puerta de entrada al sistema, con un objetivo de que resuelva el 80% de los problemas de salud eh, más frecuentes. El segundo nivel de atención, entonces, eh, eh, tan, eh, parte del modelo, pero ah, desde el, eh, de, eh, refiriendo, digamos, al segundo nivel de atención, desde el primer nivel de atención, con la posibilidad de referir desde, ah, hacia el tercer nivel de atención. Esto ya eh, hospitales con, eh, de especialidades, con múltiples especialidades. Es, nosotros en, en, eh, en el 2007 teníamos solo uno en el, en el sistema del Ministerio de Salud Pública, en, la, en los servicios del Ministerio de Salud Pública, eso fue creciendo, ahora tenemos eh, tres luego del trabajo que se realizó. Eh, la atención especializada con miras a que pueda solucionar el 20% de las patologías restantes y un sistema de contrarreferencia, es decir, que las personas pueden volver a ser referidas al primer nivel de atención para continuar con su proceso de, o con una atención, digamos, integral, pero en la, en la propia comunidad, ¿no? Y en el 2015, el Ministerio de Salud Pública también, también incorporó la prestación de servicios de salud en los sistemas educativos y penitenciarios. Previo a esto, en el sistema educativo ecuatoriano, básicamente lo regía el Ministerio de Educación, y pues encontramos ahí eh, que no había la capacidad, o pues, sea el Ministerio de Educación no tenía la capacidad de... Compañera, se apagó su micrófono, si nos ayuda... ¿Activándolo? Listo. ¿Me escuchan? Eh? Bien. A ver, un pues, poquito más eh, fuerte, por favor. Ahí sí, ya no les puedo ayudar porque este es el sistema que tengo. No tengo... Ah, ok. Está perfecto. Ya, Gracias. ok. Este, bien, entonces eh, les decía que el, la, eh, eh, hicimos un traslado, digamos, de, la, de los servicios de salud que tenían el sistema educativo público para que sea supervisado por el Ministerio de Salud, pero de forma desconcentrada también, es decir, dependiendo de los, los centros de salud eran los, los que realizaban esa, asegurar esa adecuada cobertura en los distintos centros educativos y asimismo el sistema penitenciario. Eh, donde encontramos cosas tremendas, ¿no? Había sido administrado básicamente por las autoridades del sistema penitenciario y por ende lo, la misma cosa, ¿no? Una falta de capacidad de supervisar adecuadamente los servicios, una desorganización en cuanto a qué servicios se proveían, entonces, eh, y, y, y corrupción también, ¿no? Donde teníamos personas privadas de la libertad que podían acceder a los servicios y otras que no habían accedido a los servicios de salud pese a necesitarlos en eh, muchísimos años. ¿no? Eh, esto aquí me da realmente, pues es penoso recordarlo por, por, por la forma en la que se encuentra nuestro sistema penitenciario ahora, ¿no? Tenemos en los últimos dos años más de 400 personas que han, eh, que han sido asesinadas dentro de, del sistema penitenciario ecuatoriano, eso en el gobierno de la Revolución Ciudadana era algo in, inconcebible, ¿no? difícil de imaginar para no, nosotros como, como ecuatorianos y hoy pues tenemos cada vez un, un sistema eh, más, más eh, afectado, más violento. La planificación fue algo central para nosotros, y esto incluyó la planificación de los servicios eh, de salud del primer nivel. Desarrollamos criterios de planificación eh, de oferta de servicio en base al número de habitantes, a las características geográficas, la densidad poblacional, la isocrona, es decir, la ubicación de las poblaciones y eh, la distancia hacia los centros de salud. La propia oferta de servicios, eh, y esto de aquí lo, lo levantan lo levantamos usando sistemas de información geográfico, creamos una unidad de, de análisis eh, de información geográfica en el Ministerio de Salud Pública antes no, no existía, eh, y eso nos permitió pues, realizar una, una planificación adecuada de dónde deberían estar los centros. Previo a esto, ¿a qué se respondía? Básicamente a quién tenía las, las mayores conexiones, ¿no? este, o, eh, Es decir, no, habían, no existían estos, estos criterios adecuados. Eh, también pues, la planificación en base al modelo que les acabo de compartir, el modelo de atención basado en APS, Realizamos una homologación de estructuras y creación de tipologías de centros de salud. Esto, un poco para organizar la casa, porque nos, nos, nos encontramos con un sistema que cada centro de salud era distinto, cada hospital era distinto, es más, ¿no? Y tenía situaciones en las que ibas a un hospital en X lugar y tenía un una especialista, eh, sin tener un especialista que tendría que haber estado tal vez en un hospital de especialidades y pues estaba atendiendo a casi nadie, digamos, para. Que, son, que no se daban con frecuencia en, en ese lugar. Entonces, o, organizar eh, las, las estructuras tanto de los centros de salud, tanto el primer nivel de atención como el nivel hospitalario para que tenga este, eh, sentido. ¿no? Eh, en esta creación de tipologías, creamos los centros de salud tipo A para poblaciones de entre 2.000 y 10.000 personas con medicina familiar, salud oral, promoción de la salud los centros de salud tipo B, entre 10 y 25 mil personas, con servicios de salud mental, pediatría, rayos de X, en los centros de salud tipo C, entre 25 y 50 mil personas, funcionando 24 horas al día, con servicios de rehabilitación física, por ejemplo, atención al parto, emergencia, etcétera, ¿no? Este Es decir, centros de salud como debieran ser, no como, eh, habían, como, se los, había, como los dejaron, digamos, gobiernos anteriores, este, eh, que eh, ...realmente de pro, desprovistos de los servicios que tendrían que haber. Eh, realizamos también una esta, estandarización de los recursos por tipo de centro, recursos hablando de equipamiento, hablando de humano, hablando de, de, de todo lo que tendría que estar, de, de lo que tendría que estar abastecido el, el centro de salud. Y realizamos la construcción de estos centros, de más de 100 centros de salud entre el 2013 y el 2017... Aquí vemos en la, en la imagen ¿no? un centro de salud en Guamaní, que es en el sur de, de Quito. Este es un centro de salud tipo C, es decir, de estos que funcionaban 24 horas, etc. ¿no? Establecimos que los equipos de atención integral tendrían que haber un equipo por cada 4.000 habitantes en las zonas urbanas y entre eh, 1.500 y 2.500 eh, personas en las zonas rurales, ¿no? Obviamente por la... Eh, las distancias, sobre todo, la, la necesidad de, eh, de, de los traslados más largos, digamos, para poder llegar a atender a las personas. Y pues la asignación de los equipos de atención integral en base a un análisis también geográfico. De. Implementamos una política de referencia y contrarreferencia. Nosotros encontramos, por ejemplo, el hospital Eugenio Espejo, que es el mayor, el, el hospital del Ministerio de Salud Pública, el más grande de Quito, ¿no? el más grande en realidad, eh, que tiene eh, varias especialidades, ¿no? es un hospital de especialidades, pero encontramos en el 2011, por ahí, pues, más o menos por, esa, por ese año, que más del 50% de las atenciones de ese hospital eran atenciones que podrían haber sido resueltas en la hospital de la atención. Entonces, evidentemente, los hospitales estaban volcados a atender condiciones que no, tendrían, que no les permitían, digamos, especializarse. Imagínense que ese hospital Décadas antes ya estaba realizando trasplantes de eh, eh, renales. Cuando nosotros llegamos al gobierno ya no tenía esa capacidad, o sea, había perdido, había, hubo un retroceso en cuanto a la resolutiva de los hospitales, entre otras cosas porque estaban atendiendo eh, patologías que podrían atenderse en el primer nivel de atención. Quiero aquí mostrarles una tendencia, digamos, el número de atenciones desde el 2006, 16 millones de atenciones en todo el Ministerio de Salud Pública nuevamente como el mayor proveedor de servicios. En la parte azul de las barras es el primer nivel de atención y en eh, la parte anaranjada es el segundo nivel. Nosotros implementamos el, eh, el sistema de referencia y contrarreferencia en el 2012 y ahí pueden ver una, una, un, un cambio importante, ¿no? Donde, eh, eh, hay una disminución en cuanto al número de atenciones que se da en el nivel hospitalario, ¿no? En segundo y tercer nivel, y un incremento o sea, del 3%, disminuye en 3%, mientras crecen 22% la capacidad o el número de atenciones en el primer nivel de atención. Y esa era la tendencia que buscábamos, ¿no? Reducir. Las, eh, el número de atenciones en el nivel hospitalario, porque habíamos encontrado, como decía, que teníamos hasta el 50% de esas atenciones que eran susceptibles de hacer atendidas en el primer nivel, eh, y pues incrementar la capacidad del primer nivel de atender. La infraestructura hospitalaria la, la eh, in, incrementamos de forma importante también, se inauguraron 21 hospitales en el Ecuador en eh, los años del gobierno de la Revolución Ciudadana, que están listados 25 porque cuatro quedaron en construcción eh, cuando eh, dejamos el gobierno en el 2017, eh, pero un poco para, para mostrar cómo, cómo estaba distribuido esto, que respondía pues a una planificación. La Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, eh, que, que ha sido pues de donde... De, este, los recursos petroleros han salido, no volvía, el, eh, esa, esa, esa, ese presupuesto que generaba no volvía la propia Amazonía. Nosotros tuvimos con conciencia, pues eh, priorizamos esa zona, se construyeron hospitales en, en toda la Amazonía eh, ecuatoriana, entre otros, ¿no? aquí ven Galápagos, por ejemplo, et, etc. En cuanto a los procesos de formación, el Ministerio de Salud Pública en el gobierno de la Revolución Ciudadana recuperó la rectoría. Este, para determinar la necesidad de formación de recursos humanos. Esto de aquí no es menor. Muchos de nuestros países adolecen un problema tremendo que teníamos en el Ecuador antes y que desafortunadamente estamos pues, volviendo a, a ese camino. Algunas especialidades médicas, se, este, el acceso a estudiar una cierta especialidad, era casi hereditario, ¿no? casi, o sea, a, a, habían ejemplos específicos de especialidades donde solamente los hijos de los especialistas eran los que podían acceder a, a estudiar esa especialidad, un monopolio eh, de, de cierta manera de, de las especialidades. Entonces lo que hicimos fue cambiar la norma para que el Ministerio de Salud Pública sea el que determine cuáles eran las brechas en especialidades que necesitaba, que, que tenía el, el país, y pues, eh, eh, con una articulación con el, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establecer por ende, cuáles eran las especialidades ne que necesitábamos que las universidades estén formando. Eso, eso fue algo importantísimo. Becas al exterior, priorizando las especialidades médicas que se habían determinado como necesarias para el país. Creamos la carrera de técnicos en atención primaria y dejamos más de 1.500 personas formadas habiendo creado nueve institutos a nivel nacional, es, trabajando con la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología para formar bachilleres, básicamente, de las distintas comunidades, eh, incluyendo comunidades indígenas eh, este, de, de, de todo el país, básicamente, este, para asegurar que tengamos eh, este, técnicos en atención primaria que puedan fortalecer eh, la prestación del servicio, pero además atender eh, necesidades eh, en cuanto a promoción de la salud, a prevención eh, de enfermedades, a mitigación de riesgos también en cuanto a temas ambientales, etcétera. Esa, esa fue, digamos, eh, esta, eh, la idea para poder eh, complementar lo que se había planteado en el modelo de atención. Y en cuanto a la me, a medicina familiar y comunitaria, esto también fue algo importante que hicimos. Nosotros al 2012 Habíamos determinado que existían en el país alrededor de 300, entre 200 y 300 médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, que ¿no? es una especialidad, eh, digamos, eh, este, que incluye formación en cuanto a las, a las especialidades eh, hospitalarias, eh, pero además en, en cuanto a, a la atención en, primer, eh, en el primer nivel de atención, al tener ese número tan poquito eh, de, de médicos de especialistas, nosotros, nosotros lo que hicimos fue crear una malla curricular eh, con cooperación del gobierno de Cuba, trabajando con nueve universidades a nivel nacional y lo que logramos fue eh, ampliar la oferta de formación para eh, generar una capacidad en el país de eh, formar cohortes de 500 médicos de especialistas en medicina familiar y comunitaria, 500 por año. Entonces, de 300 que existían en el país, que se habían formado en todos los años anteriores, a generar la capacidad de formar 500 por año. Y además, lo que hicimos fue eh, reconocer la especialidad en el sector público. Previo a esto, los médicos que sí se habían especializado en medicina familiar y comunitaria, volvían al sector público luego de hacer su especialidad y seguían ganando como médicos generales no se les reconocía, no se reconocía el valor agregado que le aportaban al, al sistema, no se reconocían los conocimientos que habían adquirido y el hecho de que podían darle mayor capacidad resolutiva al primer nivel. Entonces realizamos esta homologación eh, salarial, eh, que básicamente pues, pretendía valorar a, a, a estos médicos, a esta especialidad, eh, y también pues, generar un incentivo para estudiar eh, esta especialidad. Hubo unas políticas eh, a destacar en eh, recursos humanos. Hicimos una reforma para lograr una carga horaria de ocho horas diarias para los profesionales de la salud. Antes de eso, los profesionales de la salud en el sector público eh, trabajaban, eh, muchos de ellos cuatro horas al día, ¿no? Eh, y básicamente este tipo de reformas se dieron en otros países a, a nivel tanto regional, pero fuera de la región también, ¿no? Logrando que en el sector público la carga horaria sea... De ocho horas, eso fue algo importante que hicimos. Mejoramiento salarial de los profesionales, ¿no? En algunos casos llegamos a, a triplicar el, el salario de, profe, de los profesionales de la salud. Ahora entran, en, o, sea, en, entra, o sea, con nuestras reformas entraban eh, un médico general a trabajar en el Ministerio de Salud Pública casi con lo que había sido el techo, o sea, lo que, el máximo que podía aspirar a ganar un eh, médico en el sistema público previo a nuestra reforma. El incremento en el número de profesionales de la salud lo, eh, en el sector público los triplicamos entre 2007 y 2017. Implementamos un programa bien interesante, Ecuador Saludable, vuelvo por ti, que era básicamente tratar de que vuelvan al país aquellos profesionales de la salud que habían salido, sobre todo cuando nosotros tuvimos la crisis eh, financiera del año 99, ¿no? 99-2000, cuando salieron. Casi dos millones de ecuatorianos salieron del país, hubo una, una inmigración masiva, ¿no? De ecuatorianos y ecuatorianas, y entre ellos profesionales de la salud. Entonces, con este programa, fu básicamente fuimos reclutando médicos y médicas ecuatorianas, además de otras eh, profesiones de la salud, para que vuelvan al país. Este, con, trabajando, por ejemplo, con la Secretaría del Migrante aquí en el, en el país para lograr condiciones adecuadas para sus cónyuges, para sus hijos, para sus hijas, etc apoyándoles para que puedan volver. Más de mil médicos regresaron al Ecuador eh, gracias a este programa que, que implementamos y pues eh, además eh, eh, la at atención con pertinencia cultural. Procesos de capacitación, de formación para los profesionales para poder eh, mejorar ese aspecto tan esencial, tan importante del sistema que es la pertinencia cultural, especialmente en un país como el nuestro de tanta diversidad eh, cultural, ¿no? En, aquí algunos temas de recursos humanos para que puedan ver, eh, aquí vemos al, en el lado izquierdo, médicas y médicos, la tendencia en América Latina, ¿no? Eh, nosotros llegamos a incrementar de, no, está, de no, no lo puse acá desafortunadamente, pero abajo ven, ¿no? Ecuador incrementó el índice de médicos, básicamente se mide el número de médicos por 10.000 habitantes de 9 a 22, ¿no? Es decir... Eh, casi que triplicó el, el índice entre el 2006 y el 2017, eh, acá en el caso de enfermeros, es una, un gran reto que enfermeros y enfermeras un gran reto para el país, eh, todavía eh, muy por debajo de la, de la media en, eh, latinoamericana, pero mm, aquí se triplicó el índice que eh, se tenía entre, solamente entre, 2007, entre 2006 y 2017, de 4 básicamente a 13%. ¿no? gracias a los esfuerzos que hicimos para poder ampliar los costos de forma el mejoramiento de la calidad del sistema fue central para nosotros nos planteamos como objetivo demostrar que lo público podía ser lo mejor ¿no? y eso ahí era algo inconcebible antes, la verdad tú ibas a un centro de salud, un hospital no, no, no tenías confianza en el sistema porque estaba tan desprovisto de todo estaba tan esquelético, estaba tan maltratado lo que nosotros nos planteamos es poder demostrar que lo público podría ser bien administrado que podría ser de calidad, que podríamos as, aspirar a la excelencia y entre otras cosas al, algunos de estos eh, de estas eh, de estas políticas que les voy a comentar ¿no? la estandarización y homologación según nivel aquí vemos otro centro de salud en, en San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas hoy también muy abandonada esta esta provincia en nuestro país pero, logramos eh, este, eh, digamos, estandarizar y homologar los centros de salud hospitales según, según su nivel, redistribución de recursos entre unidades de salud de acuerdo a su tipología, y me, me acuerdo una vez que me topé con una situación en la que un hospital eh, básico tenía una máquina de rayos de X y no tenía eh, quien la maneje, y en otro hospital, 30 minutos de ese hospital, había un técnico en uh, rayos de X y no tenían eh, el equipamiento. Y no había forma de sacar el uno y moverle al otro. Eso fue parte de lo que hicimos, es un poco tratar de, eh, de distribuir los recursos para que puedan ser eh, optimizados. La creación de guías de práctica clínica, que eso fue algo que no, no teníamos, Nos había creado una sola desde el Ministerio de Salud Pública y creamos, pues, o desarrollamos más de 20 en el, en el tiempo que eh, estuvimos en el gobierno. La certificación de centros de salud inclusivos, asegurando procesos de participación social, gestión ambiental, inclusión, medicina alternativa, que fueron, eh, es una, eh, pero, incluimos, digamos, la medicina alternativa y complementaria en la cartera de servicios de primer nivel. Y logramos la acreditación internacional de 40 hospitales. El Ministerio de Salud Pública tiene 200 hospitales en el Ecuador. Y logramos la acreditación de los más importantes, de los hospitales más grandes. ¿no? Esto era algo eh, nuevamente... Inconcebible. En todo el país había un solo hospital acreditado eh, antes de este proceso y era un hospital privado, ¿no? Había sido acreditado. Lo que hicimos fue decir, no, queremos acreditar los hospitales públicos y lo logramos con 40 hospitales habiendo acreditado internacionalmente. Aquí eh, el gasto público en, en salud, ¿cómo, ¿cómo fue cambiando? A nivel, eh, perdón, en el lado izquierdo ven el gasto público en salud como porcentaje del PIB. Eh, la línea roja es básicamente la región de las Américas, ustedes pueden ver que se mantiene, ¿no? De 4.6 6 a 5, 6, entre 2006 y 2017. Eh, la región andina la ven en gris y en azul el Ecuador. Y miren cómo crece, de 1.8, el gasto público en salud como porcentaje del PIB, 1.8, en 10 años logramos subir a 4.5%. Eh, algo eh, que, por cierto, es de los que más incrementaron a nivel eh, de la región. Creo que solamente Jamaica en, esa, en, esta, en este tiempo, en este periodo, eh, y incrementó más que el Ecuador. Este, pero in, imagínense aquí, del 1.8 al 4. Y en el gasto bolsillo en salud, eh, este, que básicamente es de todo el gasto en salud que tiene un país, ¿qué proporción corresponde al gasto bolsillo, o sea que la, la gente tiene que pagar de su propio bolsillo, ¿no? Que no está cubierto, que no es gratuito, que no, es, que no responde, digamos, a, a un seguro, etc. Y aquí vemos que en el 2006, el Ecuador, el 61% del gasto total en salud, en el Ecuador el 61% salía de los bolsillos de los ecuatorianos. Imagínense la barrera de acceso que significaba en la parte final. Y logramos reducir a casi la mitad en 10 años, bajamos al 32.4%. Esto, en efecto, fue el país que más redujo el gasto de bolsillo en toda la región de las Américas. Y básicamente ya para ir cerrando algunas de las políticas innovadoras que quisiera destacar. ¿no? La creación de comités de salud, pero eh, nos dimos cuenta que creamos como 1.800 comités de salud a nivel nacional, pero... Eh, identificamos pues la necesidad de que haya un proceso de formación que acompañe esos comités, ¿no? Y por eso creamos la Escuela de Formación Ciudadana en Salud, básicamente este, eh, de, con procesos de fortalecimiento de la participación, de entender la salud en su complejidad, que es un ámbito, es una... Es un sector muy complejo, ¿no? Es un área muy compleja la, la salud, este, y, y entonces nos planteamos eso. Procesos de compra de equipamiento por catálogo electrónico, ¿no? Es decir, sin que cada unidad tenga que ir a hacer procesos de, de compra de equipamiento, sino catalogar los equipamientos de salud de tal manera que cuando, hay, cuando una unidad necesitaba alguna cosa, eh, tenía ya un catálogo de qué podía comprar con los precios, digamos, más bajos, porque... Incluía mantenimiento y reparación, reposición, estaban estandarizados los precios. Estandarización del diseño arquitectónico de los centros de salud y hospitales, ¿no? Y aquí parecería como que es lógico, ¿no? Estandarizar los diseños, pero no. Cuando nosotros entramos al gobierno, cada centro de salud era un diseño distinto, ¿no? Y por ende, tiempos absurdos para la construcción de centros de salud. Entonces ya al tener... Algo estandarizado, un diseño arquitectónico estandarizado, ya lo que tenías que hacer era un después, el, o lo que fuese para implementarlo, pero ya algo muchísimo más rápido y por eso pudimos implementar tantos a nivel nacional. Sistema de referencia y contrarreferencia que les había mencionado, tarifario de compra de servicios de la red privada, nosotros nos planteamos que mientras íbamos fortaleciendo el sector público, la capacidad pública de los eh, las necesidades de la población, se debía comprar en el caso de que se requiera algún servicio que había en el privado y que no tenía el sector público, pero para eso establecer un tarifario para que no existan los abusos que también pues antes existían. Eh, cuando hablo de ampliar la oferta pública, aquí solo un ejemplo, ampliamos o incrementamos en 1500 camas hospitalarias en la ciudad de Guayaquil, pero solo la ciudad de Guayaquil, que fue la que más creció, pero en todo el mundo. Sistema telefónico de gestión de turnos, subasta inversa de medicamentos, esto importantísimo, con un banco eh, de precios eh, regional que permitió eh, básicamente establecer, eh, este eh, un, básicamente un proceso de establecer eh, un, un precio referencial y de eso bajar, nos permitió ahorros de eh, 340 millones, eh, un estimado de 340 millones de dólares por año, eh, este, ...entre todo el sector público, oferentes que no sabían eh, quiénes más participaban ni el precio que ofrecían, registro sanitario que podía eh, obtenerse posterior a la adjudicación... Es decir, esto de aquí incentivó que puedan venir empresas a participar en estos procesos y, pues, si es que ganaban un proceso y tenían una garantía de que iban a poder vender su producto, realizar el proceso, la obtención, digamos, del registro sanitario. Obviamente, si es que no podían obtener el registro sanitario con las sanciones eh, es, eh, pertinentes. Distribución al punto de dispensación de los medicamentos, un control posterior de la calidad de productos, eh, también, pues, eh, limitamos la compra del sector público a los medicamentos esenciales a los que se encontraban en el cuadro básico de medicamentos, salve excepciones, donde había todo un proceso para que se pueda acceder a ellos, la creación de la Secretaría de Fijación de Precios de Medicamentos para poder, pues, organizar aquel Y finalmente, pues, eh, algunas otras políticas complementarias a esto que les he compartido la creación de los comités locales de salud, una estrategia nacional de planificación familiar y reducción del embarazo adolescente, que era un trabajo entre salud, educación, inclusión económica, etcétera, la articulación intersectorial con el Ministerio Coordinador, el etiquetado de alimentos procesados, fuimos el primer país en el mundo en tener uno obligatorio, ¿no? eh, este, distinto al que ahora tiene México, ¿no? que es más bien parecido al, al, al modelo chileno, nosotros en el 2013 pues, implementamos algo. La prohibición de alimentos altos en grasa, azúcar y sodio eh, en los establecimientos educativos, eh, la obligatoriedad de una hora de actividad física diaria en los establecimientos educativos, que había sido una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, entre muchas otras cosas. Yo me quedo ahí. Este, eh, eh, muchísimas gracias por esta oportunidad. Aquí tienen mi email si es que desean cualquier pregunta, cualquier comentario, pues con muchísimo. Compañera, muchas, Karina, muchas gracias. Eh, pues muy interesante lo que nos comenta, eh, el tema de la organización de su sistema de salud, el tema de planeación de los niveles de salud que tienen por allá, eh, el proceso de formación de los, de los compañeros que integran el sistema de salud y también eh, las políticas que manejan, incluyendo las políticas de recursos humanos. Y bueno, eh, a los compañeros que se encuentran en redes sociales, les agradecemos que nos hayan acompañado, los compañeros que están en YouTube, en Facebook, eh, gracias por escucharnos, gracias por estar pendientes, y en este momento nos despedimos de las redes sociales, los compañeros que estamos en Zoom nos quedamos aquí, no sin antes agradecerle a, Karin, a la compañera Karina nuevamente por su ponencia, y nos, nos quedamos aquí para el tema de las preguntas y respuestas. Muchas gracias compañeros.